Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video, bueno, eh, vamos con Neptuno en cáncer de una vez, hoy lo vamos a hacer cortito, cortito, cortito, ya estoy cansado de grabar, no, no, no me cansa, no me cansa grabar para ustedes, vamos a compartir la pantalla como hacemos todos los días, así eh, vamos mientras tanto, mientras yo, Preparo acá todo para que vos me puedas ver bien y que puedas ver bien a Neptuno en el signo de cáncer. Te digo, suscríbete a mi canal de YouTube, Marcelo Cheiro Díaz. Vamos con Neptuno, el tridente, el eh, planeta regente de este de Pisces, en un signo de agua igual que este, que Pisces así que vibra fuerte acá en cáncer ¿cuáles serán las tres palabras claves positivas y cuáles las tres palabras claves negativas? como positivo imaginativo soñador y sensitivo como negativo Neptuno en cáncer desleales, descuidados e incumplidores así que a tener en cuenta con los incumplimientos de este Neptuno en cáncer bueno, gente, gracias por acompañarme, siempre, vamos ya por la clase 121 ya nos falta menos de las dos terceras partes eh, eh, bueno, vamos bien vamos muy bien eh, les mando un abrazo enorme a todos a todas, a todes nos volvemos a encontrar mañana claro que sí ¿con qué? con Neptuno iba a decir cáncer en Leo no, con Neptuno en Leo un abrazote para todos